Nosotros, claro, llevamos 33 años eh, trabajando con la soledad de las personas, ¿no? Y siempre hemos dicho que tantas soledades como personas las sufren, ¿no? Entendiendo la soledad no deseada. Entonces, claro, nos hemos encontrado con, con unas situaciones pues también muy diversas, la verdad, eh, pero algunas pues realmente muy difíciles y muy complicadas. Y eh, lo que nos ocurre ahora es que, claro, esta situación de, de volver a prohibir o de volver a... Tenemos que acompañar con la incertidumbre, con el miedo, con, el, con, ¿no? con, con qué es bueno hacer y qué no es bueno hacer. Yo os puedo decir que desde la organización estamos muy posicionados ahora en que, por supuesto, se han de garantizar las eh, medidas de, de, de seguridad eh, sanitaria, ¿no? está claro que es mascarilla, eh, gel y distancia física, pero que nosotros entendemos que hay ciertas visitas que son también esenciales. Es decir, que, que, que son tan esenciales como entendemos que les ha de llegar a las personas alimentos, como les ha de llegar a las personas pues, lo que necesitan para desarrollar su vida diaria y eso en Caritas, eh, eh, ¿no? en, en, en, eh, en organizaciones que somos hermanas, lo sabéis muy bien. Y, eh, y nosotros estamos en la defensa de siempre, de forma estricta, con las medidas que se nos están diciendo, no podemos volver a parar y prohibir las, las visitas, eh, porque sí que hay personas que pueden llevarlo ¿no? desde una, hasta decir, hasta una resignación, ¿no? pero hay personas que nos han, y muchas personas que nos han manifestado que, que así no quieren seguir viviendo. Que si esta es la vida que les espera a partir de ahora, pues eh, que realmente esa vida sin contacto, sin, sin esa, esa pequeña ventana que tenían con el voluntariado de Amigos de la Sengrante, Amigos de los Mayores, pues que deja de realmente de tener sentido. Hemos, yo creo que hemos aprendido muchas cosas, ¿no? A lo mejor también a la fuerza, ¿no? Pero hemos aprendido y creo que eso no puede caer en ahora vamos a hacer lo mismo y de aquí seis meses vamos a hacer lo mismo. No. ¿Qué podemos hacer diferente para mejorar esta situación que es que al final estamos todos en este barco, ¿no? Pero sí que es cierto que hay personas, entre ellas las personas mayores que sufren soledad, también ahora hablaba, ¿no?, de personas escuchaba ahora cuando entraba el tema de personas con salud mental etcétera hay personas que por su situación por su eh, tienen una mayor vulnerabilidad en el, pues vamos a poner el foco en cómo gestionamos esta vulnerabilidad y vamos a también desde las organizaciones eh, poner en valor esa experiencia que todos y todas tenemos para, para hacer más servicio que nunca en, en estos momentos